La altura de los árboles tiene un límite que depende de varios factores. Por esa razón, una misma especie puede alcanzar distintos tamaños según las condiciones ambientales. Además, aunque su vida tenga una duración indefinida, la mayor parte del crecimiento debe producirse durante su juventud. Los árboles tienen un límite máximo que depende de características fisiológicas y físicas, ya que debe ser capaz de desplazar los nutrientes a través de todo su tronco. Si es muy alto, el agua no subirá lo suficiente o sea más eficiente hacer crecer las raíces. Por eso se sabe que la altura máxima de un árbol es de 122 a 130 metros, unos metros más que la y hiperión.